Hola, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual y Educación, soy Alicia Cañellas y en este segundo vídeo de Ideas Clave de la Unidad 1 vamos a realizar un repaso en torno a algunos de los dispositivos de Realidad Virtual Inmersiva más destacados. Nos centraremos en los dispositivos VR que, dada su relevancia, podemos decir que están suponiendo un antes y un después en el ámbito de la VR inmersiva actual. También podrás encontrar más información sobre cada uno de ellos en los recursos complementarios que te ofreceremos, asociados a este apartado. ¡Comencemos! Básicamente, vamos a diferenciar entre dos tipos de visores de VR inmersiva. Uno, los que funcionan mediante PC y o videoconsola, enfocados a experiencias más basadas en la simulación e inmersión completa. Y dos, los que funcionan mediante smartphone o teléfono móvil inteligente, que ofrecen también experiencias inmersivas puntuales muy interesantes, como más adelante veremos. En cuanto a visores VR, destinados a PC y o videoconsola, tenemos Oculus Rift, adquirido por la empresa Facebook y que supuso en 2014 el punto de inflexión en cuanto a revolución de la VR actual. HTC Vive, el principal competidor de Oculus, ya que ofrece características muy similares. OSVR de Razer, que posee la particularidad de ser un dispositivo basado en código abierto tanto a nivel de software como de hardware, y PlayStation VR, originariamente denominado Proyecto Morpheus, haciendo un guiño a la película Matrix, y que se enfoca exclusivamente a videoconsolas, videojuegos. Algunos de estos dispositivos, mediante sus sensores Incluso ya ofrecen funcionalidades orientadas a la realidad mixta o MR. El tiempo marcará la evolución de dichas funcionalidades. En cuanto a visores para smartphone, podríamos destacar dos. GRBR de Samsung, solo disponible para ciertos modelos de smartphones de esta misma marca, y Google Carboard y otros dispositivos similares basados en este proyecto open source, que pueden utilizarse todos ellos con móviles con una pantalla de mínimo 4,5 pulgadas, ya sea con sistema operativo Android, IOS o Windows Phone, y que cuenten con giroscopio y acelerómetro. La mayoría de smartphones de última generación poseen dichas características. Precisamente será en los tipos de visor tipo CatBoard eh, los que profundizaremos en este curso, da su gran repercusión en el ámbito educativo. También hay que tener en cuenta que aparte de los visores de VR inmersiva que hemos comentado, existen toda una serie de complementos, dispositivos o gadgets tecnológicos que posibilitan hacer de las experiencias inmersivas experiencias aún más reales si cabe. Nos referimos a dispositivos como guantes, mandos, detectores de movimiento, plataformas o caminadores y, otro, y otros tipos de controladores que permiten al usuario interaccionar de manera más ergonómica con los escenarios de realidad virtual en los que se encuentren. Constantemente aparecen nuevas novedades al respecto, por lo que te animamos a investigar un poco sobre estos gadgets complementarios, si pudiesen resultar de tu interés. En los recursos de este apartado, en la plataforma del curso, encontrarás información complementaria que puede resultarte de utilidad sobre los diferentes visores comentados en este vídeo. A partir de algunos de los recursos que también te ofreceremos a continuación y a lo largo de todo el curso, iremos profundizando también en las posibilidades educativas que nos puede aportar la realidad virtual. Seguimos avanzando, nos vemos en el siguiente vídeo.